De nuevo en directo tras, la, tras el, el evento del de, estudio de impacto económico de la llegada del AVE Murcia en la Cámara de Comercio, numerosos vecinos, miembros de la plataforma ProSoterramiento, se encuentran en la puerta porque han sido previamente expulsados del evento. Ahora nos lo confirmarán en qué, en qué condiciones ha sido así y los motivos alegados para ello. Y aquí tenemos a Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma ProSetoramiento. Joaquín, eh, habéis. ¿habéis asistido al evento eh, arriba y os han expulsado? Bueno, pues sorprendentemente, porque yo la verdad es que hubiera dicho que esto no se iba a producir. Eh, no ha sido posible nuestra presencia. Nos ha dicho que era. nos, nos han dicho que era una rueda de prensa. ...y nos han negado la, la, la, la posibilidad de estar presentes... Nos, ...incluso yo he, he requerido a Pedro Alibrea... Por, ...con el que, bueno, ni, eh, me he tratado en ocasiones... ...de manera correcta y, y me ha negado el acceso... Eh, ...bajo esa premisa de que era una rueda de prensa... ...y, bueno... Eh, es lamentable y desde luego la etiqueta que tiene esta casa en su web de transparencia esta mañana ha quedado en evidencia porque cualquier cosa menos transparencia es lo que esta mañana eh, ha sucedido. Nos podían haber dicho que no teníamos derecho a intervenir o algo así, pero mm, no entendemos que no hubiéramos podido estar presentes. Y dicho esto, pues eh, yo quiero aprovechar eh, este altavoz de Cecilio Feam que nos está haciendo posible llegar a donde no es posible por las redes más o menos oficiales o, de, o, de, o del sistema. Eh, lo que ha ocurrido esta mañana pone a las claras cuál es la intención de los gestores de, de, de, los gestores de, de este proyecto de alta velocidad. Eh, estos estudios se suelen enumerar aunque solo sea para cubrir lo que se llama políticamente correcto, estudio de impacto socioeconómico. Aquí no, aquí directamente han ido a la economía y eso dice bien claro cuál es su, cuál es su escala de valores. Primero el dinero, primero la economía y los ciudadanos quedan en muy segundo plano. Eh, ...no han tenido inconveniente en descubrirse... Y, y, ...y es lo que esta mañana aquí se ha, se ha puesto sobre el tapete... Eh, ...la ciudadanía no importa... ...el impacto social no se tiene en cuenta... ...porque si se tuviera en cuenta no se haría lo que se está haciendo... ...lo que se está haciendo ahora mismo en el entorno de la estación... ...no son obras de soterramiento... ...son las obras de la llegada en superficie... ...de la alta velocidad a la estación del Carmen... ...ojo, que no es la alta velocidad... ...lo que vienen no son trenes, son vías... ...y esas vías son las de la alta velocidad... ...la del Corredor Mediterráneo... ...con el agravante de que de nuevo vamos a ser... ...una comunidad de segundo orden... ...hasta Cayosa de Segura, esta, las vías son dobles... ...lo que ha de soportar el Corredor Mediterráneo... ...y la alta velocidad son doble vía... ...y de, desde Callosa para aquí es una única vía... ...para alta velocidad... Corredor Mediterráneo, mercancías, cercanías, largas distancias, talgo, saltar ya todo tipo de trenes por una única una única vía y esa única vía, esa infraestructura pobre paupérrima diría yo, es la que va a llegar a través de, de, de Lorca, Almería, eh, porque Andalucía eh, pues tiene otro acceso que sí ha sido eh, cuidado, que es el acceso a través de eh, un corredor. ...mediterráneo, eh, desviado y que no es tal... ...que es el que desde Valencia llega a Madrid... ...y desde Madrid baja a Andalucía... ...a través de Despeñaperros, Córdoba, eh, Sevilla, eh, Algeciras... ...y a nosotros nos puentean, no nos puentean del todo... ...y cubren la apariencia con este pseudo corredor... ...de segundo orden, que es una única vía... ...como ya he dicho, desde Cayosa hasta Almería". Luego, a mí me ha sorprendido lo que comentabas, que habitualmente este tipo de estudios son estudios socioeconómicos porque, al menos hasta lo que yo sé, el dinero no hace personas, pero las personas sí hacen dinero. Entonces, desvincular una cosa a la otra es sorprendente, asombrosa, si no voy a decir que causa cierta estupefacción. Sí, si me permites, voy a leer una, eh, una carta que publica hoy... ...la opinión y que la firma eh, Loli García... ...y nos dice muy claramente... ...¿saben dónde está el problema? ...en que los que planifican, diseñan... ...y aprueban y deciden... ...incluso construyen... ...se refiere a la pasarela eh, del paso a nivel... ...nunca van a utilizar de forma cotidiana... ...ni ellos, ni sus mujeres... ...ni sus hijas, ni sus hijos... ...nunca, en todo caso se harán una fotografía... ...y luego no la utilizarán... ...los que sí la van a utilizar... ...son las mujeres... ...que irán con los carros de compra... ...con el coche de bebé... ...con el carro de, de inválido... ...con las muletas o con los andadores... ...que tienen que... Eh, ...acceder por esa pasarela... ...impresentable... ...para acceder a más... Eh, ...con más de 100 escalones de subida... ...y otros tantos de bajada... ...y... Eh, meterse en una infraestructura que estará solitaria y que se prestará a que pueda ser el lugar donde se aborden a los usuarios, especialmente a las mujeres, eh, y eh, se puedan cometer actos de violencia para los que no hace falta tener mucha imaginación. Eso es absolutamente impresentable y eso es la alternativa sociológica que dan a los barrios del sur. Eso es, con, con eso piensan que se apañen con eso y... Eh, si quedan excluidos de la ciudad, eso no importa, porque son los barrios eh, obreros, los barrios de trabajadores que han podido acceder a, a ese entorno todavía por desarrollar. Se han ido a la Ronda Sur, al barrio del Progreso, al barrio de Santiago el Mayor, esperando que eh, el soterramiento trajera una renovación urbanística que ahora se le veda, se le prohíbe. Muy bien, Joaquín. Vamos a preguntarle también aquí a la gente que... Por la mañana, esté aquí, por la noche está en las vías, esto, madre mía, ¿cómo resistís tantísimos días? Pues muy mal, muy mal, yo muy mal, <risa> lo llevo. Mucha gente que está viendo esto ahora, pues igual no sabe que desde el 12 de septiembre, 12 de septiembre, cada día está allí y que luego cada persona tiene su vida personal, familiar, uno laboral, individual y que es muy difícil conciliar eso. Porque tenemos mucho trabajo en casa y lo dejamos para irnos a esto. Mm. ¿Qué le dirías a toda la gente? Que se unieran y que nos apoyaran, que es lo que necesitamos, más apoyo. Que se unan a nosotros. Y si es, como no se unen, pues no nos hacen caso. Y a lo mejor la, la gente, Paco, tiene miedo a las sanciones. Eh, ¿Tú qué le dirías como...? ...como víctima de tantas multas... ...¿qué le dirías tú... ...¿tienen miedo para seguir luchando?... ...si no, no han multado ninguno... ...tranquilos que van allí a las vías... ...allí lo pasamos bien... ...y allí nos estamos abrazando unos a otros... ...y las pocas o muchas lágrimas que tenemos... ...pues las soltamos... ...pero que no tengan miedo de ir allí a las vías con nosotros... ...que allí no... ...allí estamos creando la, la ciudad de Murcia... Desde, de, ...desde la periferia... ...estamos creando una nueva Murcia... ...de verdad y hermanada y... ...y, y, y, y muy bien... Pues, hay que ir a las vías allí y comprender la cosa y escuchar a los vecinos, porque hoy, hoy precisamente estamos a la espalda de, de la Cámara de Comercio, la cual, como comerciante, me representa a mí y, sin embargo, pues no me deja entrar. Y, encima, no es que porque quiera entrar, sino simplemente porque está diciendo una cosa con la que no estoy de acuerdo: como que el impacto ambiental parece ser, el, el impacto económico de, de llegada al AVE. En superficie a Murcia va, va a ocasionar unos beneficios, que eso es, no es cierto, esto también tío, lo que va a ocasionar es unos gastos inútiles, puesto que supone que a los dos años dicen ellos los embusteros que lo van a volver a hacer, porque lo dejen en venir y todo ese dinero que se van a gastar en, en una estación provisional nueva y la van a tirar, lo ahorre Esa catenaria electrificada que la van a hacer para luego tirarla, que la ahorre Y esos muros que no van a dividir, ...y que va a ocasionar que pierda la entidad... ...la convivencia de los ciudadanos de, de Murcia... ...uno entre ellos, entre otros... ...que también pues que elimine. ...y que dejando el Aben ...soterra... Pues, ...ya en el comienzo 2006 decía que hay un presupuesto... ...de 101, 195 millones de euros... ...y ahora los embusteros... De, ...dicen que son 800... ...y a eso pues le hacen Las Palmas... ...el Ballesta, los les digo con esa, el Mario... ...el Miguel Sánchez, unos políticos que hemos puesto nosotros... ...en un sillón, le pagamos unos sueldos... Dicen ahora que no lo entendemos, que el futuro de Murcia es que llegue el AVE en superficie, y que va a tener un beneficio. Mentira, son un embustero y unos trileros. Aquí, como se puede comprobar, gente comprometida, da nombre y apellido, no se amparan en temor y alguno. Y yo, yo digo una cosa, si me permitís, eh, que lo que se vive en las vías, eso es que hasta se podría pagar por ir, porque es antidepresivo, es una cosa, lo que te ahorra en psicólogo. Te ahorra en ejercicio cuando se hace marcha. Te ahorra en gimnasio. Te... Mi hermano en comida. <risa> o, sea, ¿eh? o sea, es una cosa... Es que sale tar... saldría tan rentable alguna multa, ¿sabes? El problema es que luego eso no va para Jesús abandonado. Va para los que nos abandonan, a los Jesús, a los Cecilio, a las Carmen, a las María, a todos. Es diferente, ¿no? Pero que la gente no tenga miedo, ¿verdad? es verdad. La, la, la... Tantos días y en las vías, de verdad que es algo... Que, ...que hay un, no sé, un ambiente tan bueno... ...tan familiar, de amistad... ...gente que antes pasaba y siendo de cerca... ...a lo mejor ni apenas te saludaba... ...y ahora allí pues hasta nos echamos en falta... ...cuando llega alguna noche o dos noches... ...que, que, lo, que no, no los ve y dices... ¿qué te ha pasado? ...es que pasa algo... ...te enteras a veces de sus pequeños problemas... ...o de lo que haya pasado, se ha estado enfermo... ...y oye, no sé, es algo tan importante... ...que luego nuestra responsabilidad... La verdad que es nuestro testimonio el estar allí día tras día, que es donde tenemos que estar. Y como verás, pues no nos importa esta mañana dejarnos nuestras cosas, porque tenemos que estar aquí y aquí estamos. Y luego hay que estar allí, pues igualmente, Cecilio, pues también hay que estar. Y lo que es muy lamentable, porque tengamos que estar sufriendo esta situación debido... ...a esta mala gestión... ...que estos políticos quieren al final... ...quieren quieren salirse con la suya... ...por no dar su brazo a torcer... ...por, por ellos no ver... ...no ver la, la realidad que, que, que allí está pasando... ...porque no sé por qué no la ven... ...yo creo que, que tenían que... ...seguro, seguro que ni siquiera... ...son capaces de, de, de, de, de pasar... aunque sea aunque sea camuflado... ...para para ver esa situación... ...y, y saber lo que, lo que nos están haciendo... ...de verdad, de verdad... Pero en fin, tenemos que sufrir esto y, y no sé hasta cuándo. Que no, no que, bueno no, eso, pero que no mmm, que, están en la rueda de prensa hoy para hablar no, del eso, la, la, el, el bien económico que, se, que va a tener Murcia con el ave, pero no se paran a pensar, no se paran a pensar en el problema social que, que va a, a suponer el ave con la partición de la ciudad, con el, los problemas de, del sur, que nos es que es que cortan radicalmente nuestra nuestra dinámica de vida, nuestra nuestro movimiento, todo, es que lo cortan radicalmente y no se paran a pensar en esos problemas sociales que van a haber con los colegios, con los centros de salud, que hay que pasar por ahí, que eso es una aberración, que es un monstruo, es un monstruo no Eso no es no importa, de eso no se habla. Solo del, del, del, del bienestar económico que va a proporcionar el ave, el ave ceniz, que va a venir a sacar a Murcia de sus cenizas. Pero Loli, pero el beneficio económico son todo previsiones, es decir, tampoco son palpable es previsión de futuro y, y pero lo que eso que te quería decir que de la previsión de futuro de, de los barrios del sur eso no eso no de eso no opinan ni se menciona da igual de que de marginarlo ahí a un gueto ahí marginado que lo importante aquí es el, el la, la riqueza y la economía que puede aportar el ave pues yo digo que esa pasarela, que han puesto que eso es un monstruo, no piense, no piense que nos va a aplastar a nosotros. No, los va a aplastar a ellos y no tardándose mucho. Esa pasarela aplastará al partido que está gobernando, no a los barrios del sur. Porque eso desaparecerá de ahí y no quedará ni rastro. Y los aplastados van a ser ellos. Ya está. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Isa, ¿quieres comentar algo? A ver, tú aprovecha la cámara del pueblo. <risa> Isa, <risa> Isa, ¿y el viaje que ha hecho para acá? Y comparte tu sonrisa con la gente. Vente para acá. Sí, vente para acá. Bueno, voy yo para allá. A ver, Isa. ¿Tú concibes que se pueda hacer un estudio... ...económico sin tener en cuenta... ...a las personas... ...lo que hay que hacer un estudio sociológico... ...un estudio social, un estudio de los vecinos... ...donde se vea el impacto que le causa a los vecinos... ...a la gente en general... ...no un estudio económico... ...que además todo eso es falso... ...como todos los estudios que hacen... ...totalmente falsos... ...ahí en el... ...en la rueda de prensa... estaban mencionando también... ...que bueno, están destacando... ...el Proyecto Río... ...que esto se une... ...al fantástico Proyecto Río... ...me, me queda cuadro... ...eso es que el Proyecto Río... ...que lo siguen manteniendo ahí en su mente... ...es un... un es, ...eso primero va a ser un fracaso... ...como tantos otros... ...y después que es una cosa ridícula... ...tan ridícula como la que tenemos... ...como los proyectos... ...como todo lo que han colocado las flores... ...que son patéticas... ...que son, como los que tenemos aquí al fondo... ...todos los, los monumentos florales... ...llamémosle así, por no llamarle otra cosa... ...que han colocado por toda Murcia... ...es ridículo... ...son ridículos, además es chabacano ...es feísimo... Na ...no es nada elegante... Y, eh, los ...y todos los proyectos que hacen... ...pues son similares... ...ahora, bien, lo mismo lo empieza y no lo acaban... Como todos ...pero mismos. Isa, mira... De que lo vayan a ...seguramente... Ha... A que lo, que ...lo empiecen, la verdad... Seguramente hacen proyectos que, que, que son también necesarios, útiles, eso es, es, es indiscutible. Yo lo que me quedé a cuadros cuando cuando sí, yo, yo lo que me queda cuadro fue cuando cuando vi en la presentación del proyecto Murcia Río que decía algo así como era en el 2015 cuando Ballesta se presentaba como candidato a las elecciones y decía algo como Murcia ahora que nuestro río tiene sus aguas limpias. Eh, ...yo en la vida he visto aguas limpias en el río... ...el 2015 yo también estaba por Murcia... ...pero a lo mejor el día que hicieron el vídeo... ...¿tú has visto alguna vez el agua del Seguro limpia? Jamás, jamás... Eh, ...de todas maneras ese día que, que comentaron eso... ...quizás no tenía la famosa espuma... ...blanca que lo llena todo... ...pero el agua del río siempre ha estado sucia... ...y porque le echan un producto para que no huela... ...porque eso huele, sobre todo en verano huele fatal... ...y el agua limpia jamás... De hecho, no hay nada más que peces muertos, eh, hicieron un, un, una macro limpieza Es o, o, cuando, vamos, me refiero cuando hicieron, que se gastaron cuatro millones de euros, según tengo entendido, en la limpieza y en, no, no, no, no. metieron maquinarias para limpiar el fondo del río, sacar todo el cieno y todo lo que había. ...que está exactamente igual que estaba o peor que antes... ...y creo que en eso se gastaron 4 millones de euros. Pues aquí estaban vinculando el proyecto Río con el AVE... ...y que iba a ser una ciudad preciosa, impresionante... Pero la parte eh, de... ...lo que han dicho del sur era que en una zona de 500 metros... ...que está barrio Mar, Santiago del Mayor... ...aumentará el empleo un 21%, es lo único que... Han dicho así, en una zona de 500 metros. Y, le han y hubo una persona, no sé de qué medio, eh, que estaba ahí varios, que me disculpe, y le, pre le preguntó sobre cómo afectaría eso a los barrios del sur. No mencionó explícitamente la palabra social, ¿no? pero sí que se refería a las personas. Y entonces la respuesta fue esa, fue la de el, el empleo aumentará un 21%. ¿pero en qué zonas? Entonces le dijo, no, en los 500 metros esos que se han estudiado. ¿Y en, y en qué empresa? Vamos a ver, ellos, eh, lo de creación de empleos que lo van vendiendo campaña tras campaña, ah. indudablemente la Páramo iba a crear muchísimos empleos, el aeropuerto de Corbera iba a crear muchísimos empleos, la desaladora, y podemos seguir de aquí a mañana así. Y lo, ni se han, son proyectos que ni se han terminado, ni, se, ni siquiera y jamás iban a crear todo ese número de empleos. Y con la llegada del ave, lo mismo, exactamente igual. Esos empleos no es cierto. Además, el ave es deficitario, que no se nos olvide, en toda España, solo eh, Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona, quizá un poquito menos, pero que también el ave es deficitario en toda España. Que no nos vendan otra cosa. El ave es un tren elitista, que solo los coge eh, la gente pudiente. Y, que, y, y por tanto lo van a coger muchísima gente. Y además un ave a Madrid, eh, haciendo 100 kilómetros más por Alicante, eso es lo más absurdo. En el tiempo estaba previsto, creo que el Rajoy ¿no? comentó que el ave llegaría por Cieza, que era por donde tenía que venir o algo así decía, ¿no? Cieza y Camarilla es la, la línea de toda la vida, la, la más corta, la que menos... El dinero iba a costar y está casi terminada, pero ahí está, que no la acaban de, de, de decidir, que no la acaban de, de terminar del todo. Y esa línea además costaría cualquier tren electrificado por Camarillas, por Cieza, y sería muchísimo más rentable, iría cabería, cabería muchísimo más pasajeros y muchísimo más económico, sobre todo eso. Por tanto lo cogería muchísima más gente. El nivel de información que tiene la gente es asombroso, ¿eh? Uno que ha pasado un tiempo fuera, viene aquí y dice, pero si aquí el que, el que no es, el que no es arquitecto es técnico y el que no. Eh, ...ha aprendido... ...a mucha forzada ¿qué? ¿Te vas para tu parada? ¿Tienes? Que tú no estás parado... No estoy parado. ¿Tienes parada? Yo tengo parada... ...pero eh, el estar aquí ha sido un placer nuevamente... Venga. ...estar acompañado y defender nuestros derechos... ...muchas gracias Paco por tu esfuerzo siempre... ...venga... ...a vosotras... ...venga... ...muéstrame el cartelito... ...y nos despedimos con el con el cartelito... mira vente para acá... ...ahí... Ahí, espérate, ponte así, ahí. Pues nos, nos vemos esta noche, y si y la burra no, no se muere, ¿no? Que decía mi familia. No, no, ¿Eh? no la bicicleta por allí. Hasta luego. Una abrazada, un abrazo, fin después, hasta luego.